antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subo videos nuevos bueno, primero voy a comenzar creando la estructura html digamos el esqueleto quiero decir no truenes, así se llama el proyecto luego el estilo vamos a ponerle que el canvas tenga un, un borde de que no sea completamente negro luego si nos vamos al body vamos a meter lo que es el script más bien a la referencia al script que es notruenes notruenes.js seguido por el el board que viene siendo donde, en donde se va a dibujar todo o donde se va a crear el canvas pero eso lo vamos a hacer desde el javascript y finalmente voy a poner un, una serie de, de radios Radio Buttons, que son los modos, estos modos, pues son los eh, los que van a determinar qué se va a hacer cuando des clic, ya sea que se revele el, el cuadro actual, que se ponga una bandera o que se revele todo lo que está alrededor. El valor es el que va a determinar cuál es el, el modo actual, que por default va a ser el normal. Este va a estar checked y lo voy a poner normal esto lo voy a copiar, lo voy a copiar y esto le quito los de Fable aquí, le, en lugar de normal se se llama flag que es cuando se pone una bandera sobre los cuadritos y lo voy a poner aquí flag. Y este último va a ser el discover. Quito el cheque también. Una vez que ya tenemos el HTML la base del html completo nos vamos a pasar al archivo notrends.js donde vamos a definir toda la estructura del, es decir, en, aquí ya no vamos a hacer ningún cambio en el html sino que todo lo haremos desde acá para eso primero voy a crear un, un paréntesis para para meter la función donde se va a ejecutar todo voy a poner function aquí y lo voy a abrir y justo y justo al final lo voy a, se va a auto ejecutar Así. Y adentro de esto vamos a poner todo nuestro código. Para la definición de constantes tenemos el cuadro total, el board, y tenemos el board width y el board high, que determinan el alto y el ancho. Y dentro el número de minas, mines count. Y dentro de cada una de las minas tenemos el square size, que es el tamaño de alto y de ancho. Incluido también el font size, que es el tamaño de la fuente de los números que vamos a dibujar. Entonces para la definición de constantes primero vamos a decirle que, que count, count es 25 mines count es cuántas minas van a estar se van a generar en el, en el tablero board width board width es el ancho de cuadritos del tablero que vamos a poner 12 por default luego board eight, height es eh, el alto en cuadritos. Vamos a ponerle 12 también. Square Size. El Square Size es los tamaños de cada cuadrito en tamaños reales, digamos en números absolutos. Que en este caso lo vamos a hacer, decirle que sean 32 píxeles. Seguido por el Font Size, que es el tamaño del texto que se va a generar de los números que se van a dibujar dentro de los cuadros los numeritos de colores es, es, es font-size esto va a ser relativo al tamaño del square-size si el square-size es de 32 lo vamos a multiplicar por, por un porcentaje de 50% va a medir el 50% de lo que mide un square-size el font-size aquí esta otra variable va a ser bueno, va a ser bar esta porque necesitamos cambiar el estado. Vamos a ponerle que sea click mode normal. Este es el que va a cambiar cuando se dé clic sobre los input que son los radios que creamos en la parte de acá. Estos. Esa es la variable que va a estar cambiando. Después vamos a, a crear el, lo que es el canvas. La referencia al canvas. No, no puede ser const porque lo vamos a modificar después después el contexto este es el elemento html element la referencia al elemento html y este es eh, la referencia al, al contexto 2d context luego vamos a crear lo que se llama around offsets que es como se va a hacer el recorrido alrededor de cada uno de los cuadros cuando se da clic, o bien para, para propagar los clics cuando se selecciona la opción de esta Discover. Entonces este es una, es una matriz nada más, donde menos uno corresponde al cuadro que se encuentra en, el lado, en la esquina superior izquierda, menos 1, menos 1, luego seguido por el... 0 menos 1 que es la parte superior pero del centro en x y luego 1 menos 1 que es la esquina superior derecha aquí voy a poner el centro en vertical digo en la izquierda en horizontal y el centro y el centro en vertical Esto lo voy a alinear aquí voy a dejar un espacio en blanco para que se entienda que que es el centro ese, el que el donde se está dando, donde se está presionando. Este es el lado derecho. La esquina superior, digo inferior izquierda, que es menos 1, 1. Luego, finalmente es la esquina superior derecha. La esquina inferior derecha. Ya con esto podemos recorrer. Ah, no, aquí que me faltó uno el del centro hacia abajo 0,1 y ahí está con esto ya podemos recorrerlos entonces eh, ahora lo que sigue es determinar cuáles son los una constante donde se guarden todos los colores que van a corresponder a cada uno de los números vamos a ponerle number colors esto vamos a asumir que, que son este, por ejemplo, este es el 0, ¿no? Porque es un arreglo. Y así va subiendo, ¿no? El 0 eh, va a ser transparente, o sea, no va a dibujar nada. El 1 va a ser verde. El 2 va a ser azul. El 3 va a ser magenta. El 4 va a ser rojo. El 5 va a ser morado. Estos son nombres de, de colores en CSS. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 va a ser naranja. El 7 va a ser steel blue. Y el 8 va a ser negro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Sí, porque es el máximo que puede tener un cuadrito alrededor. 8 colores, entonces es el número máximo 8. Ya estamos completos. Ahora lo que sigue es crear una... Nuestro modelo de lo que va a ser un cuadro. Nuestro modelo va a contener... Bueno, lo vamos a llamar Square. No Square como la... Como la soda así function no va a recibir ningún parámetro y va a tener lo siguiente is mine es para determinar que si en ese cuadro hay una mina luego this counter que es cuántas Que contador tiene ese cuadro es decir cuántas minas hay alrededor this is cover this is cover Va a determinar si ese cuadro todavía no se ha revelado, no se ha dado clic sobre él, no o ya sea si es mina, no ha explotado, no se ha mostrado todavía el número. Y is flag determina que un cuadro ha sido marcado con una bandera para evitar que se revele al momento de hacer un revelado masivo todo lo que está alrededor de un cuadro. Ahora eh, aquí todavía no funciona, todavía no debe funcionar, pero vamos a hacer otros pasos que es el, el que vamos, con el que vamos a crear el elemento canvas. Cre create canvas. Este es algo sencillo como decirle que cree... Crea elemento tipo canvas, así y darle un tamaño el width sería board width como habíamos visto en las constantes que definimos al principio multiplicado por square, square size que es otra de las constantes y para height vamos a hacer lo mismo pero con con height square size sí es el mismo porque son porque es un cuadrado no es igual de alto que por ancho pero no necesariamente el board width debe ser el mismo tamaño tampoco Ahora pues eh, lo agregamos este, obtenemos el elemento board que tenemos by ID. Este elemento board es el que definimos acá en este lado. Aquí está. Este es el elemento board. Entonces una vez que tenemos el referenciado elemento board inmediatamente hago una pen child para agregar el elemento e que es el, en este caso es el elemento que creamos con create canvas, create element canvas. Luego le doy return para devolver el elemento. Y con eso ya estamos. Van a aparecer las minas, quiero decir. Necesitamos una función para eso, ya que la vamos a utilizar en distintos lugares. Que se llame random position. Que va a devolver simplemente un arreglo de X y Y. Que tenga mat.random multiplicado por... por board width o sea el máximo que puede haber de en, en horizontal. Vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a multiplicar por board high. Bueno, eso está bien. Nada más que necesitamos redondearlo. Para los dos casos. Y un último paso es convertirlo a entero. Así. Esta función ya está lista. Ahora nos vamos a pasar a lo que es el, la preparación de, del board. Pero primero, pero lo vamos a hacer primero definiendo la función que le vamos a llamar pre prepare board que esto va a tomar como el que tantos cuadros se van a dibujar puse mal el length va a ser board width multiplicado por board height esto está fácil porque si, es, si son de 12 cuadros al, al a lo ancho y 12 cuadros a lo alto pues simplemente se multiplica uno por otro y nos da la cantidad total de cuadros aquí vamos a, a decirle que genere una que nos cree el board vacío porque lo vamos a recorrer eh, vamos a recorrer esto decirle que mientras border.length sea menor a, a length es decir mientras hay elementos vamos a decirle border.push new square en realidad esto no, no va aquí porque ya lo ya lo ya lo definimos en la en la parte de arriba ah bueno no lo puse eso es algo que se necesita después del contexto Vamos a ponerle board aquí Que va a ser el, el que va a contener todos los, todos los cuadros Todos los squares Y aquí lo vamos a inicializar Tal cual Entonces si nos devolvemos a la, a la parte de prepare board eh, Nos vamos a dar cuenta que si Que mientras no se haya completado el board de llenar que sea menor al LEG, va a seguir creándolo. Board.push, new square. Ok. Ahora. Ya tenemos el board lleno de elementos square. Ahora hace falta recorrerlo para poder hacer una... Poder generar los randoms de las minas que, se van, a, que van a estar ocultas. Y de es igual. Es como si fuera index. Mines count. Que es la variable que definimos de cuántas minas se van a generar, y aquí, pues es un clásico, una clase iteración en for. Y adentro, le, le vamos a decir que x y, y me lo extraiga de, de un random position que es un x y un y aleatorio por cada una de las minas que se van a generar. ¿no? Luego, aquí vamos a determinar el índice el índice de dónde dónde se va a generar la eh, la mina x más y multiplicado por board width ese es el índice en el board no en el board entonces si si si en el board en ese índice no es una mina este carácter aquí lo estamos utilizando para decirle que no es una mina. Si no es una mina, vamos a decirle que el word mine va a decir que sí. Si no es mina, lo crea una mina. Pero aquí aquí vamos a hacer una pausa en esta función porque vamos a necesitar otra función que va a ser cómo vamos, el, cómo vamos a recorrer eh, ese cuadro, digamos los cuadros alrededor de ese cuadro, cómo lo vamos a iterar. Esta función que vamos a necesitar pues, se va a llamar iter, iterate around Lo voy a poner aquí to do nada más para que quede pendiente Y vamos a generarlo Esto acá abajo La nueva función, así se va a llamar IterateAround eh, Va a recibir la variable X y Y Para saber a, alrededor de qué cuadro Va a, a iterarse Y una función que como callback se va a ejecutar cada vez que este cada elemento que, que recorra, cada cuadro aquí vamos a recorrer el, la matriz que creamos acá arriba o el arreglo de matrices, o sea, arreglo de arreglo, no más bien aquí en JavaScript lo vamos a recorrer con for each, sí decirle que función Y el o va a ser el este, El offset actual Para cada uno De los elementos de around offset Vamos a extraer la posición La posición Del offset de x y la posición Del offset de y Así Entonces eh, La x absoluta Absolute x es igual a x Más offset de x y vamos a hacer lo mismo con el Y, Absolute Y, Y más Offset de Y. Esto es para obtener la posición este, exacta del cuadro que se que está. El cuadro actual de la iteración. Y ya que tenemos el cuadro actual de la iteración, vamos a obtener el índice dentro del board, que es igual a X. Este es, esta parte es similar a la parte de aquí. Esta en la línea 62. El índice va a ser ax más ay multiplicado por board width. Ahí está la similitud. Y ese índice pues es la manera que vamos a extraer la información de ese cuadro específico en el board. Aquí se tiene, nada más que aquí se tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Eh, el índice de ax debe ser menor al, al board width o sea debe estar dentro del rango y ax debe ser mayor a 0 bueno, porque no puede tener un estando en la posición 0 y, y devolverme a la posición menos 1 porque no existe realmente es esa condición más la otra que es igual pero para el caso de y board height and a y mayor o igual a cero y ya está esto lo voy a generar así esto yo lo tengo y una si es si se cumple con esas condiciones voy a llamar al, a la función de callback que definí aquí pero lo voy a llamar desde acá y le voy a dar el objeto que corresponde al, al cuadro que se encuentra dentro del board en el index, este index. Y lo voy a decir que está en la posición AX y en la posición AY, que es la posición absoluta de todo el tablero. Y ya, esto ya, ya tenemos completa la función iterate around, la cual vamos a implementar aquí dentro. Una vez que tenemos ya esto, la vamos a ejecutar aquí mismo, <coughs> iterate around. Vamos a decirle X y Y. O sea, a partir de cuál posición queremos que dé vueltas a a alrededor del cuadro. Y vamos a poner una row function. Así. Entonces, para cada uno de los que está alrededor, si no es una mina de los alrededores, lo que va a hacer es agregarle un contador. Más uno. Un contador más uno. A cada uno de los que está alrededor, le va sumando. Y con esto ya se está generando las minas. Ya, ya, ya es suficiente para que se puedan generar las minas. Ahora lo que vamos a pasar es hacer el tema de el dibujado. Esta función se va a llamar drawBoard. Vamos a ponerla aquí. Y prácticamente lo primero que va a hacer es borrar todo. Vamos a ponerle un tamaño fijo para hacerlo más sencillo por ahora. Y recorrer cada uno de los elementos que están en la... En el... En nuestro board, o sea los, cada uno de los cuadros. El primer elemento es el, el, el cuadro y luego el índice. Para esto vamos a calcular el, el x a partir del índice que es index y lo módulo de board, board width y el y es igual a mat.floor o sea para redondearlo hacia abajo De el índice entre board width así ahí ya tenemos x y y ahora vamos a obtener los absolutos en píxeles, o sea, Y por square size, o sea, esto ya es relativo al canvas a X, A, Y. Eh, como el elemento E es el, el cuadro el, actual del board, aquí podemos validar que esté cubierto. Bueno, no lo voy a poner todavía, voy a dibujarlo directamente, pero aquí un detalle porque bueno ya sé text e.counter.to pero es que si sí tengo que validarlo bueno if is my mine, e mine o sea si es mina va a dibujar una mina de lo contrario va a dibujar eh, pues el número va a ser el texto va a ser el counter que habíamos visto anteriormente y lo vamos a convertir a string para poder utilizarlo para para dibujarlo como string en un canvas luego el char side va a ser el eh, lo que pasa es que cuando nosotros determinamos una, el tamaño de un texto le estamos diciendo el alto pero el ancho no lo podemos saber eh, a menos que que hagamos un cálculo de acuerdo al tipo de fuente entonces para saber esto necesitamos hacer un measure, measure, measure text y le vamos a dar el texto para que nos diga cuánto mide de ancho aunque claro esto nos va a dar este nos va a dar el, el, todos los tamaños ¿no? Aquí, aquí este guarda el ancho y el alto entonces ya que tenemos eso vamos a decirle con texto que ponga el estilo de rellenado que sea igual al que lo tome del number colors lo que hemos, lo que hemos definido acá arriba estos de aquí number colors lo voy a tener a, a partir del contador que es el numerito de color y inmediatamente después de esto le vamos a decirle que que creo que dibuje un texto rellenado que va a ser el texto de aquí el que se está eh, obteniendo de, del counter y se lo va a decir que se dibuje en las siguientes posiciones la posición de x que va a ser igual a la posición absoluta de x más el tamaño de los cuadros entre 2 menos el tamaño de los caracteres los caracteres punto width, porque este es el, el horizontal entre 2 esta expresión de aquí se refiere a que va a estar en el centro en el centro de, de un cuadro de ese tamaño pero para que esté exactamente en la posición eh, bien es AX. Para que lo haga relativo a la posición de, de ese cuadro en el board. AY pues es igual. Square size entre 2. Menos font size entre 2. Ese no necesita calcularlo porque ya sabemos que si, si el font size 16 es que el alto de la fuente es 16. Y ya está. Eh, aquí si es una mina lo voy a dibujar, si no es una mina no lo voy a dibujar, pero aquí podemos pasar ya al siguiente punto parte muy importante que no hemos visto todavía es que esto no va a hacer nada si no se pone eh, no se inicializa todo lo que o no se inicializa, no se llaman las variables que estamos digo las funciones que estamos determinando ya para eso vamos a crear una función que sea lo load, que va a ser la que va a inicializar todo esto lo primero que va a hacer es decirle que, que tome el canvas con Create Canvas. Esta variable canvas ya la hemos visto acá arriba. Aquí. Ah, este sí tiene que ser así porque no. Bueno, esto lo cambié por de led a, a bar porque no tienen un scope, no tienen un, un alcance las variables led para asignación. Entonces con bar sí se puede porque aún si está en, fuera de una función. Entonces lo, lo cambié a bar ahora bueno canvas create canvas luego contexto es igual al mismo canvas que acabamos de crear punto get context de dos dimensiones que es para donde vamos a dibujar luego este text baseline es donde se va a colocar el el texto eh, cómo se va a alinear el texto de acuerdo a, a cuando lo vayamos a dibujar verticalmente no luego la fuente que va a hacer, vamos a hacer para que sea bolt y que sea del tamaño font size que determinamos en la parte eh, inicial y que sea tipo arial. No necesita ser muy especial esto nomás con que lo pueda dibujar. Después de esto vamos a hacer un query selector para seleccionar todos los radios. Todos los radios pues son los que estuvimos poniendo aquí, ¿no? Todos estos radios. Vamos a decirle Query Selector All todos los inputs que sean tipo radio así y para cada uno vamos a recorrer los elementos índice vamos a ponerlo así listo si el índice es igual a cero o sea si es el primer elemento va a decir que checked es igual a true, siempre. ¿Por qué? Porque pues, es el primer elemento. O sea, el, el que habíamos dicho que iba a ser default, que es el tipo normal. Para todo lo demás, vamos a agregarle un add event listener. Que cuando cambie el estado, que se ejecute lo que habíamos visto anteriormente, que es el click mode, que es el evento.target.value. El evento.Tary.Value es este elemento que viene aquí, esto. Entonces se le va a asignar a la variable clickMode, que es esta. Ahí está. Entonces, esta es la inicialización. Bueno, todavía falta. Se va a agregar el, el elemento Canvas. Bueno, esto todavía no lo vamos a hacer porque todavía no vamos a crear los eventos pero lo que sí vamos a hacer es llamar a la función que creamos previamente, que es prepare board y draw board. Así. Ahora ya tenemos esta función, pues simplemente la vamos a agregar como el con event listener, event listener al cuando se carga la página, vamos a decirle onload. Ahora si esto lo vemos ya en el en el navegador debe mostrarlo así. Eh, parece que algo no está funcionando bien. Aquí parece que este está aquí: no. Number Colors. Vamos a ver. Ahí está. Si se fijan, ahí está imprimiendo eh, cuáles son los, los numeritos de cada uno los de estos. Pero no está imprimiendo todavía las minas. Entonces voy a poner para que se imprima las minas. Pero digamos que para imprimir las minas voy a necesitar una función que sea para, para que sea minas. Para dibujar una mina voy a crear una función. Vamos a crearla aquí. Se crea la función draw que que tenga relleno en color negro. O sea, el cuadro completo. Y que dibuja un cuadro negro. Que dibuja un cuadro negro. En la posición de X y de Y. Ah bueno, es que también necesito decirle en qué posición de X y en qué posición de Y. Ahí está. En esa posición de X, en esa posición de Y. Seguido por el ancho, que es square size. Y el alto también que es square size. De igual manera. Así. Eh, luego arriba de ese cuadro negro voy a dibujar un círculo rojo. Voy a evidenciar un Big Impact. O sea, un, un vector. Una imagen... Digo, una imagen bacterial. Y voy a dibujar un arco un arco no un arco esto va a ser para, para dibujar un círculo completo que para estas cosas voy a necesitar que la posición de x sea x más square size entre 2 es decir en la, en la posición central de donde se encuentra nuestro cuadro actual o sea donde se encuentra esa mina y para ello va a ser square size entre 2 igual eso no cambia mucho luego sigue el radio que va a ser el tamaño del, del cuadro multiplicado por 0.25 o sea el 25% de lo que mide el, cada cuadro ese va a ser el radio después va a ser eh, este parámetro viene siendo como el en, en un tema de radianes, en donde comienza Y el siguiente parámetro es donde termina Que es mat pi multiplicado por 2 Que es el círculo completo O sea, eh, si mat pi es la mitad de un círculo mat pi por 2 es el círculo completo Y finalmente el 0 Que es el, el, el la dirección en la que se va a dibujar el círculo Que en este caso eh, no importa mucho Porque al final de cuentas se va a rellenar Y después de esto, vamos a hacer un fill para que se rellene con el color rojo que lo determinamos aquí. Y ya está. Este draw mine lo vamos a insertar aquí en este draw mine. Draw mine en la posición de AX y AY. Sí, porque son absolutos, son posiciones absolutas. Y si es un no, vamos al navegador, ahí están las minas, si se fijan, esta una mina tiene este por ejemplo, este 2 tiene dos minas alrededor, que es esta y esta, este tiene esta y esta, este tiene esta, dos, si se fijan, esta de 4 tiene 1, 2, 3, 4, otro que tenga 4, esta, 1, 2, 3, 4, y así se va todo, ¿no? Todos corresponden a cuántas minas tiene alrededor. Entonces eh, ya que estamos ya ya que podemos determinar dónde, en qué posiciones van a estar los las minas y cómo dibujarlo ya revelado todo, ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a, a poder ocultarlos porque pues así obviamente no se puede jugar. Para esto lo que vamos a hacer es agregar una condición antes de esta. Que sea que si discover eh, cover cover este, este if lo voy a convertir en un else if así y dentro del cover voy a hacer otro otro tipo de dibujado que tenga una orilla de otro color un color gris y que tenga un rellenado, pues digamos de color gris, así nada más, pero con otro tono. Y finalmente que dibuje un, un rectángulo que sea en la posición de X, que sería X multiplicado, multiplicado por square size, para obtener la posición absoluta de X, y Y multiplicado por square size. Para obtener la posición absoluta de IE. y este pues es el square size para ambos casos, square size y square size ahí está. Esto sirve para dibujar los que están cubiertos. Y como por default todos van a estar cubiertos, si lo actualizamos en el navegador, lo que vamos a notar es que todos están cubiertos, o sea no no no se ve nada ahorita. Ah bueno que, que parece que marcó un error. Eh, aquí hay un detalle en el bueno aquí en el random hice lo que de hecho lo dije bien cuando lo estaba escribiendo pero lo, lo escribí mal no es round sino es floor, floor y en la parte de acá bueno lo voy a correr así ahí ya muestran los cuadros ajá si sí, ahí ya se muestra entonces lo que sigue es comenzar con el tema de los eventos para los eventos voy a crear una voy a crear la función onMouseDown que va a ser la base para todos los clics. es el evento y voy a calcular el, la posición absoluta de x, que es punto, client.x, punto que es la posición del cursor menos canvas, que es el elemento canvas offset left para y es igual a e.client.y menos canvas.offset.top luego las posiciones que son eh, relativas al board y no al canvas más punto floor para redondear hacia abajo de, de la posición absoluta de x entre square size que es el tamaño en píxeles y esto lo voy a copiar esto lo voy a copiar aquí y luego voy a decir que en lugar de x será eh, y y como esto ya tenemos listo la posición de x y y en el board. Pero pues eh, necesitamos asegurarnos también que ese x y ese y nos salga de los límites del board. Debe ser mayor o igual a cero Y menor al board width. Pero también vamos a tener que validarlo para y. Y sea mayor o igual a cero Y y sea menor a board. High. y Ahora este if y bueno aquí voy a tener el índice dentro del board que es parecido como lo hemos hecho anteriormente board with, ese es el índice y el elemento lo vamos a tener con board elemento no es que no puedo usar la e porque la I ya está utilizada tiene que ser square de este square board index index así entonces ese q va a ser el cuadro lo voy a poner para que eh, si si está cubierto y el contador es igual a cero Eh, se va a descubrir nada más el único que hace se descubre y si no está vacío digo si no es mina eh, va a ser un rebel empty para revelar todos los espacios vacíos que estén alrededor eh, todo lo que esté ligado con ese espacio vacío esto lo voy a dejar pendiente En caso de que el contador no sea no sea igual a cero, en este caso aquí, simplemente bueno esto lo voy a cambiar por por SQ porque no se llaman E SQ SQ SQ OK is mine digo is simplemente va a ser igual a false simplemente se descubre si no si, si el número no es cero al um, final de todo esto de toda la función de on mouse cada vez se va se va a dibujar entonces vamos a decirle draw board entonces esta parte lo que ocupamos es que es dar de alta nuestro evento para dar de alta nuestro evento vamos a volver a nuestro Onload y al final de onload, pero antes del prepare board y draw board vamos a dar de alta eh, los eventos. Uh, event listener. Vamos a decirle que sea el mouse down. Y finalmente on mouse down. Entonces yo me voy para acá y le doy clic, se revelan los cuadros. El único que hace esto ahorita no, revelar todos los cuadros de manera indiferente y aquí ya estamos listos para el siguiente paso. En el lugar donde tenemos el, bueno, más bien en el evento un mouse down, aquí vamos a extenderlo para para demás funcionalidades. Estas funcionalidades son antes en un orden mayor, vamos a poner un que haga una comparación del del click mode. Si el click mode es discover aquí lo que va a hacer es bueno dentro pondremos otra validación para saber que no está cubierto el, el actual sq.iscovered en sq.counter de los números si es mayor a cero si eh, no, no es ninguno de esos vamos a llamar al reveal Review Around Que va a revelar todo lo que está alrededor Y lo va a hacer de manera Escalonada Pero también puede haber el caso En que Click Mode Es igual a Flag Cuando se marca una banderita. Este también lo voy a dejar vacío Por lo pronto Bueno más bien Más bien cambiaría nada más mm, El cuadro actual Flagged va a ser igual a true lo único que hace cambiar y para el caso que no sea ninguno de estos vamos a ponerle que sea el modo el modo modo normal y dentro vamos a poner lo que ya teníamos que es esta parte si está cubierto o no está cubierto entonces aquí está, hay dos claves aquí está el reveal around que es el que va a revelar todo lo que está alrededor y el que revela todos los que están vacíos primero vamos a trabajar el, el tema de reveal around entonces vamos a crear la, la función esa vamos a ponerla debajo del onload Ah. Obviamente el posición de X y Y donde vamos a revelar y vamos a recorrer cada uno de los cuadros. Igual también una row function. Y si la bandera, este es para cuando se, se pone la bandera, ¿no? Si el, si, no, si una, un cuadro está con una bandera, no se va a revelar cuando se haga un revelado masivo. Entonces, vamos a decirle si no está marcado. Y además está cubierto. Eh, dice que se va a descubrir, pues eh, se descubre. Simplemente. Y, este, y al final de esto, pues se, se dibuja el el board de nuevo ya que tenemos aquí la función pues eh, simplemente la vamos a llamar acá aquí la posición de x y la posición de y que en este caso son relativos a al board al board pero no en índice y luego ahora lo que falta es reveal reveal empty este reveal eh, bueno, como este ya está eh, ya se puede decir que que debe funcionar. O sea, modo, modo descubrimiento. Vamos a probarlo. Vamos a poner modo descubrimiento y no pasa nada, ¿no? Si es que no pasa nada porque necesito el modo activar este modo para poder marcarlo primero y luego ya poder descubrirlo. Entonces, para eso primero voy a a poner el modo entonces vamos a crear esa función la vamos a crear debajo de reveal around aquí la vamos a poner reveal empty como todas las funciones de revelado vamos a el x y, y y vamos a recorrerlo, bueno más bien vamos a sacar un, un kiwi o una una eh, cómo se llaman esto va a ser para ir guardando los los cuadros que ya existen que ya fueron revelados para que cuando se haga de manera eh, digamos recursiva o, o se va expandiendo no se va en, no se repitan los mismos cuadros que ya fueron revelados eh, entonces vamos a decirle mientras contenga algo la cola vamos a obtener lo que hay en esa cola en este caso sería este para tomar el aquí se lo que hace no remueve el primer elemento de un arreglo y lo devuelve Ya que tenemos el este, este elemento. Ah bueno. El, el, el, este lo crea, el que lo crea con el, el elemento único que es este de aquí. Para empezar a partir de ese, pero se puede seguir alimentando con otros elementos. Digo otros, otros cuadros que va encontrando. Entonces aquí hacemos un iterate around. CX y y Eh, y le decimos que tenga el elemento digo el cuadro x y, y y para cada uno de los cuadros lo que va a hacer es revisar que, que si está cubierto y no está marcado con bandera lo va a descubrir lo descubre y adicionalmente, si, si el contador es igual a cero, esto quiere decir si está vacío, se va a propagar. ¿Y qué va a hacer la propagación? Pues simplemente va a agregar a la cola otro elemento más. Así. De manera que si este ya quedó vacío y yo le estoy dando otro elemento aquí, pues simplemente se va a repetir el proceso pero con el otro cuadro. Y así se va propagando poco a poco. Eh, luego ya está esto. Entonces ya podemos eh, llamarlo donde lo hemos dejado el placeholder. Empty. Vamos a decirle que sea X y Y también. Entonces ya con esto cuando le demos clic nosotros sobre una un cuadro que esté vacío, se va a propagar a los demás nada más que no lo estoy tirando ninguno. <risa> ahí está, <risa> ahí está, se propaga a los demás. Y está. Ahora lo que necesitamos es que funcione el flag para que cuando yo presione sobre un cuadrito eh, que tenga una bandera, este, me la dibuje porque pues ahorita no está programado eso entonces lo que vamos a hacer es cuando al momento de dar clic bueno en el mouse down vamos a decirle que bueno no es en el mouse down es en el, el drawboard board sí porque es cuando lo vamos a dibujar eh, cuando cuando son, o sea una bandera entra en la categoría de discover. Una bandera nunca puede estar descubierta porque pues ese es el propósito que nunca se descubra. Entonces si le decimos aquí al final de esto if e.isflag vamos a poner una función que se llame draw draw flag esa función, pues obviamente la vamos a crear. Vamos a venirnos donde está drawMy y la vamos a poner aquí debajo. Como todas las funciones de dibujado, vamos a ponerle X y Y. Ok, entonces lo que vamos a tener va a ser un. Vamos a dibujar un círculo. Le vamos a dibujar una línea de una línea alrededor no vamos a poner propiamente una bandera sino digamos algo que represente, que estás poniendo algo encima vamos a dibujar un círculo que tenga una línea de 2 y un estilo de... que sea verde así lo más fácil este... y vamos a empezar un... un vector un path path y vamos a dibujar el círculo el círculo va a ser en la posición de X, entre, digo más el square size entre 2. Esto es para que esté en el centro de ese cuadro. Para ello vamos a hacer lo mismo. Y el radio, pues va a ser square size multiplicado por 0.25, que es el 25%. Eso ya puede variar dependiendo eh, lo que se ocupe. Vamos a hacer el. el los radianes del radian 0 al radian.pi2 punto, punto pi, pi por 2 que esto ya lo hemos dicho y la dirección de dibujado va a ser 0 vamos a hacer un context fill bueno aquí creo que este está de más porque si estoy poniendo line width y solo estoy dando un fill y no estoy dando stroke no me lo voy a dibujar lo voy a borrar mejor así entonces ya me voy a donde está draw draw board y me voy a la parte donde habíamos dibujado este draw flag bueno aquí va a a x que es la posición absoluta de x Ay. Posición de x y posición absoluta de y así ya con esto si yo me voy para acá y selecciono flag me voy a marcar los de estos con una, con una bandera esto significa que si yo le ya le doy el discover eh, nada más que no está funcionando aunque más bien yo creo que lo estoy usando mal porque primero tengo que abrir eh, descubrir alguno que sí esté normal y lo voy a seleccionar las banderas se dice una bandera aquí se otra bandera aquí tiene dos también otra bandera aquí ah. Este tiene dos Y ya lo voy a descubrir Ahora sí Ajá Ay, sale mal Bueno, volver a jugar Están saliendo las minas y estoy no estoy perdiendo Bueno, ese es otro detalle Quiero voy a poner una bandera Aquí estoy seguro que ya no hay otro Y... Este de acá tiene dos, entonces este es el otro. Ya puedo revelarlo. Discover. Este también porque ya tiene dos. Ahora necesitamos ver un mecanismo para perder. Porque ahorita si sigo sacando minas siguen saliendo ¿no? sin problema. Pero no se acaba el juego. Entonces para eso voy a, voy a crear una variable más. Que se llame Lost. es false false y que esta se cambie cuando se encuentre una mina esto lo vamos a hacer el mouse down eh, va a haber diferentes casos por ejemplo cuando sea monormal. normal aquí lo contrario sería que fuera mina entonces si es mina simplemente va a cambiar a lost si igual a true solo que esto también necesito hacerlo en el reveal round. en el reveal round. si si uno de los que están descubriéndose es una es una mina vamos a ponerle perdió es igual a true también lo tengo que hacer para el reveal empty empty bueno el reveal empty no lo necesito porque solo va a abrir los que están vacíos entonces ya con eso pero tengo que restringirlo para que cuando den cuando den un clic y está y ya perdieron no pueda hacer nada aquí va a hacer un return ahí está volver a empezar Ahí está, ya no puedo dar clic porque ya se acabó el juego eh, ahora... Bueno, voy a probar con el, con la propagación Voy a confiarme de que ha llegado aquí Lo voy a hacer intencionalmente Lo voy a así Ah, ya, es que estoy en modo bandera Ya la regué Vamos a decir que está aquí. Un normal. Ah, es que no se reinició esto. No sé si reveló una mina. Si sí, me dejo de seguir haciéndolo eso Porque Modo normal Contador cero no, es que voy a hacer? Voy a hacer que uno aquí SQ.isMine Esto lo haré como un else if y voy a poner esto aquí, así seco.scover si a la falsa ahí está ya no voy a ocupar validar que esta es una mina porque siempre debería ser algo diferente a una mina ok vamos a probarlo ahí está, ahora sí pero necesito probarlo con propagación voy a poner una bandera aquí y voy a dar normal y lo voy a dar descubrir ahí está como ya salió mino ya no sucutiendo el juego pero entonces me hace falta un botón nada más en la parte de abajo vamos a agregar un botón aquí que haga reiniciar reiniciar eh. y que, que la función esta que haga sea prepare board y da un draw board así start y esto lo vamos a asignar en el onload Ahí está Entonces aquí ya perdí, mira la primera Reiniciar Ah, es que Tengo que ponerle Los es igual a false Para que también se reinicie el estado este Ahí está Yo voy a ganar un Aquí Ah, oh, me equivoqué. <risa> Voy a cambiar ese ese color verde de las de estas porque se ve muy feo. Voy a poner un que sea blanco. Ahí está. Pues se ve menos feo ahí, pero bueno. <risa> ya perdí. Ahí está eh, y bueno espero que te haya gustado el video que has aprendido algo ya sea completo o parcialmente con los diferentes temas que vimos este no olvides suscribirte al canal y, y, y gracias por tus vistas